Hoy te presento el avance del próximo capítulo de tu novela favorita Luz de Luna. Bien... Bienvenido a Parándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita y comentes. Pedro va a la celda de León para informarle que Eus y Chubi están planeando su muerte. Tienes que tener cuidado, muchacho. El próximo en la lista. Eres tú El maestro es muy cercano a quien tanto te odia Pero también a alguien que te ama incondicionalmente También vemos que Luz entera que Mabel está embarazada Eus intenta explicarle pero Luz no lo soportará ¿Cómo ¿Qué bebé están hablando? Y muy pronto vas a tener un hermanito ser mi madrastra para siempre. Y a Carlos se le ocurre acariciar a Mabel delante de Eusebio. ¿Y de quién creerías que es el hijo de Mabel? tuyo. No te pierdas el próximo capítulo de tu novela favorita. Si te gustó el resumen y avance de Luz de Luna, no te olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Fue un gusto conocerte, León. Olías a flores, igual que ella. A flores que tanto le gusta corazón ha vuelto a latir así. Tienes que tener cuidado, muchacho. El próximo anda listo. Aún no puede sacar a Alma de su cabeza y ve en ella una luz de esperanza. Olías a flores, igual que ella. esas flores que tanto le gusta. Tan hermosa como una flor, igual que tú, mi luna mi corazón ha vuelto a latir así. Será su alegría, su entusiasmo por la vida el que me ha hecho confiar en que pronto saldré de esta cárcel. La ella puede ayudarme y que no se deja apobullar por el poder de los de Sousa. Y en el siguiente capítulo, Don Pedro le advierte a León que él es la siguiente víctima de Eus.